Necesan me lava que te me cayo un uvas, Ni mano ke que un hijo cuidarba un uvas. Y que te no chino más te Pero que te ni mangue O no para más matlaki can. me yo y te chico un tema astill y hoy yo chili. No chipas ni mi cano Ni manejo no chipan ni mis Tlashne no Noan shuelis no van, showlis en claske. San no hay que imagic chivo a un govas, showlis que claske. Clasonga callo. Mejo que me callo un govas, ni man ne no matic Si clas showlis no no no ni man no chipe no no que te que no tech, ni ma guamate. La isco no son guamate, y es que se para que tlatizque. la nemejóme es que no guan, ni ma que que no y pan ne muyózlo, ne la nen ni ma mechmakas. Y cua que nemejóme que tlaquiot, miek tlakiot, que se ni ma isque y que que no te Neho no me la sotla y con que no está sin la soatla. La he no chipa muca can, y pan la La la que no ne que ni la la ni para paclin ne ni man ne la sotla can y wa oxikime y con sotla. O más huele sotla listle y juan se para ir la soca y ni juan la sain pampa que ne quis miquis. Ni man ne me juame, ne notet la pampa sente que chisque esquima de trinon pero no me estocayo tía no te trazo caixinueva vamos a ir a un no chile no te haces un mechilí no me y es nueva un mech chlapes ni majo un no mech talíj para suya ni más pilla ni el y es Juan para no chipe y más no te haces no chile ningún trastaní y canotó y es Juan inda un ¿Schmutz nemehuame, sort y